Hola, hola, hola, aquí Somer comentando un día de la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer 3. Vamos a continuar nuestra campaña con los Reinos Ogros. Este va a ser nuestro capítulo 4, sí, sí, no me sí. Y nos preparamos, nos preparamos para continuar la persecución de los garrotes cruzados con el ejército de diente d'oro. Bueno, que hemos subido de nivel. Vale, maestro de la espada, Es que más fuerza del arma. Ni tan mal, eh. Armadura y liderazgo está bien. Y daño cuerpo a cuerpo. Vamos a ponerle más armadura y liderazgo. Para, para acabar de estar bien fuertes. Aquí con la cantidad de. de. de esto que tenemos. Vamos a hacer la ofrenda del movimiento, ¿vale? vale y, y vamos a movilizarnos un poquito para allá. Y es que en este ejército... No sé si hacer... Porque mirad lo que nos viene por aquí. O sea, nos viene bastante. Entonces, no podemos hacer... No, vale, no podemos, teníamos que haber hecho la ofrenda del movimiento Ya haber entrado aquí Vale, ok, ¿qué tenemos encima siniestra? Esto nos cuesta construirlo tres turnos Pues me da bien que nos vamos a tener que atrincherar aquí y reclutar porque nos viene un ejército curioso Vale, cuerpo a cuerpo Con puños de hierro, ineficaz contra armadura... Ineficaz contra armaduras De la cantidad de garrotes Que tenemos Vale, eso está feo ¿Cuáles son los más baratos? <risa> vale, vamos a tirar por los, los Toros, vamos a reclutar desde los Toro porque nos viene Todo no, nada, nada, esto de aquí no, nada, nada. que por suerte No tiene mucha armadura Los scavens mucha, mucha armadura no tienen Vale Vale Ok, cono conociendo esto. Uh, pico sereno. ¿Qué podemos meter en pico sereno? Vale, aquí nos hemos quitado eso exacto. Uh, pero tenemos que estar nivel 2 para poder sacar los dientes martirio. Vale. Vale, pues vamos a consumir la cueva de Grandes Fauces y lo meteremos aquí. Vale, vale, vale. Me lo quedo. Aquí necesitamos para construir. Todo, sí Todo, todo, todo, todo Necesita excedente población Vale Vale, pues vamos a ver Si podemos acabar con los garrotes cruzados Y luego nos movilizamos hacia el sur Sí, creo que es lo que va a tocar Vale eh, Ah, bueno, ya sé Vamos a gastarnos los 2000 A ver si somos capaces de llegar al, a implantar el foso Y avanzamos Vale, perfecto muy bien Ok Movimiento, sacrificio que tiene que hacer uno Pacto en agresión de, Contra oferta Quitamos el pago Equilibrar, 130, 154 Vale, todo está, está bien todo, todo sea por rascar dinerillos Te ofrecen un poquito menos y eh? son listos eh? Vale 81,92 Vale ya van desapareciendo oh. facciones, eh, puesto avanzado aliado en construcción Vale Uh, cetro de titanes Ejército de ogros Vale, perfecto, con la tecnología investigada El pretexto de la uh. concordia funciona hay potencias rivales que puede que deseen crear relaciones comerciales. Vale. Considera llegar a un acuerdo, puesto que el dinero engrasa Gracias. las máquinas de guerra. Vale. Tu nuevo armamento está vinculado Ojo, a mágicamente a una serie de partes complementarias. Combina todas las partes del conjunto Y su uh, portador gozará ¿vale? de un enorme poder Entiendo que estos son los equipos De diente de oro Que tenemos aquí En los detalles Este cetro ¿No lo podemos equipar? Sin duda Vale, maravilloso Auxiliares Uh, oh, ¿esto por qué no se puede equipar? Vale, vale, vale Y este de la adquisición de experiencia Pero vamos Uy, ¿por qué no lo podemos añadir? Solo pueden equiparse... Ah, solo para el déspota. Vale, pues nada, vamos a metérselo a este hombre. Vale, perfecto. Y además le vamos a meter en objetos mágicos, le vamos a meter esta arma que no la tiene nadie. Aquí, en arma de mano. Vale, perfecto. Y listo. Vamos a montar. Uy, el cazador que tiene. Es una habilidad nueva. Vale. Carcaja descomunal, lanzas afiladas... Vale, vamos a meter la fuerza de proyectil ¿Cuánto tiene ahora mismo? 111, 116 Un 4% No está mal, eh Nada más, pienso que es un pelotazo bastante fuerte el que mete este señor Dicho esto, vamos a entrar aquí Sí, vamos a atracar este ejército de traperos el enemigo trae refuerzos la batalla perfecto Pues que traigan los refuerzos que quieran Vale, el estandarte este Uh... Uh, esto es súper poderoso Vale Y vamos a meter No, es que no deberíamos gastar carne aquí Pero para nada Vale, libramos batalla y a ver si exterminamos ya esta gente Por favor Sería lo suyo Porque es que además Se movilizan, plantan el campamento Recuperan tropas Y es como no, no, no A ver <ríe> Esto así no Vale, a ver si nos los podemos cargar ya de una vez Además cargando ahora solo contra los tramperos y vamos de cara. Voy a dejar un pequeño ejército de noblars con a lo mejor... No, no, los noblars me los voy a llevar para cargar hacia adelante. Sí, y me voy a dejar toros atrás. Estos tres de ogro toro me los dejo atrás con, con a lo mejor los tamperos y... Ah, no. Uf. Es que los tamperos sí que me los voy a tener que llevar para poder golpear a distancia. Porque como empiecen a correr, no sé si vamos a ser capaces de pillarlos. Vale Dividiremos el ejército en dos partes Vale, me voy a quedar en esta zona de aquí detrás Para enganchar, me voy a quedar ¿Ogros? Sí, porque va a ser ogros contra ogros Eh... Sí, vamos a quedarnos con los ogros y el... este señor Para reventar el a su héroe Y el ejército rápido, digamos, de eh, los noblas los traperos y me llevaré alguna única de ogros o oh, no o el cuerno a trozo y ya está vale Ok, pues nada todo ver, esto listos para desplegarse en la batalla mi señor aquí esperan tus órdenes eh, vale aquí con uh. Uh. con este señor aquí Vale, sí, y el resto no lo dejamos aquí. De hecho, vamos a hacerlo así. Para reventarlo antes de que nos toque y todo esto en el mismo grupo. Vale, y ahora saldremos corriendo para allá y todo correcto. De hecho, vamos a separar esto, vale. Iniciamos batalla. Grupo 3 aquí, grupo 4 aquí, grupo 5 aquí... Vale, ¿vienen ya? No, aún no. Vale, vamos a darle calor. Pero lo han visto. Uy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, No se puso, a ver... ¿Y este ejército no va a salir? Obvio que no. Vale. Vale, nah, ese ejército no va a los tiradores. Vale, me parece correcto. Venga, venga, venga, venga, venga, venga los otros aquí. Venga, continuamos haciendo presión, por favor. Uh, venga, venga, la vuelta. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, os quiero. Vale, uh, esto es una pasada. Ese cuernatroz con el estandarte flamingero es una locura. Vale, venga, continuar. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Por qué perdemos el foco, tío? Odio que las unidades pierdan el foco y son ¡Epa! Venimos por aquí. Vale, el 2. Vale, perfecto. Venga. Vale, y esto está ya controlado, ¿no? Vale, sí. Vale, ¿podemos correr? Sí. Vale. Vale, maravilloso. Poco nos queda ya, ¿no? Bueno, de hecho, estos están todos huyendo, pero estos estamos... Estamos todos ZZZ, ¿por qué? Venga, que no se duerman. Vale. O, odio, odio que se duerman, en serio. O sea, es que me parece. ¿Por qué? No le he puesto explicación. De nos estamos pegando. ¡Uy, desmoralizados Y es como. Ah, no. Ah, no, ya, ya se van, déjalos No, tío, hay que entrar ahí a matar Los tenemos que reventar, o sea, no tiene sentido alguno Vale, bueno, pocas bajas, pero no sé si los hemos terminado. Bueno, han perdido el héroe, reclutarán uno nuevo El campamento estará ahí por ahí, otra vez Está feo esto, ¿eh? Venga, bueno, el cuerno atroz sigue subiendo el... Bueno, el cuerno atroz y el cuerno pétreo me sale me, hay que quedarse con los nombres vale, vale, vale, vale vale Ok, bueno, está bien, está bien, está bien Nos hemos pasado por encima No, uf, es que además Dan, dan, literalmente dan mucho Por culo, porque es como Oye, ya, ya basta <ríe> hay, que, hay que perseguirlos Hasta exterminarlos a los garrotes Cruzados tenemos que hacernos con la región y poco a poco ir creciendo. No sé cómo vamos a trabajar nosotros contra los enanos. Teniendo en cuenta que no tenemos o, o no somos apenas efectivos contra armadura. Un ejército que está en las unidades más básicas tiene muchísima armadura. Nosotros lo vamos a sufrir mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y el asedio también va a ser uh, súper complicado. Uf, y además, teniendo en cuenta la nueva mecánica de, que, de las torres y, y la defensa de campamentos, en uno enano, uf, que en, en un pequeño cuello de botella te pueden aguantar una barbaridad, miedo me da, miedo me da, miedo me da. Vale, importante, importante ver Cómo vamos a gestionar eso Bueno, el cuerno petreo Para adelante <ríe> Y ya está, no tenemos ariete, tenemos cuerno Petreo, y entramos ahí ¡bum! Ya está con el toro por delante Bien, no sé, o sea, estos primeros turnos Así tranquilos, ha estado bien Porque hemos podido sacar bastante Hemos sacado carne, que estábamos parados eh, Hemos avanzado Bastante con las tecnologías Está bien un poco... Uf, a, a ver los scavens en el sur. El otro ejército que tenemos por ahí. A ver qué tal arranca. Unidades. Tesoro. Venga, dame tesoro. Pero no te muevas, tú. Poción de resistencia. Ingreso de todos los edificios. Vale, enemigo muerto en combate. Y no llegamos otra vez, tío. Y no llegamos otra vez. Vale, bueno, vamos a sacar la tecnología. ¿Qué tenemos? Garabatos sobre contratos, tesoro por contratos, hordas voraces. Vale, sin duda. Vale, ya tenemos esto construido. Vista general, reclutar unidades. ¿Cómo nos movemos? Por lo que no puede cambiar de actitud. Vale, y esto lo vamos a tener aquí, a eterno. como... Me, me gustaría saber cómo podemos o cómo somos capaces de coger y levantar el campamento. En pico, en pico sereno, vale, aún no estamos a nivel 2, con lo que no podemos construir eso. Detalles del asentamiento, detalles del puesto avanzado. Uh. El reclutamiento ha liado de Una selección de unidades Wow, eso es nuevo Vale Ok, se investigará Vale, ya estamos en negativo Hemos perdido este ejército de aquí Vamos a acercarnos Pero no sé yo muy bien cómo va a poder salir esto es que nos va a hacer el juego todo el rato Porque no llegamos Vale, ¿dónde podemos construir? Aquí, pero no queremos construir aún Armas dobles Este de carne, ¿no? Vale, pero estamos fuera del círculo Uf, Es que es una locura hay que subir esto como se pueda ahora a nivel 3. Vale. Vamos a saltárnoslo y vamos a continuar acumulando. Vale, todos esto, estos son las. Dios. Todas estos son las misiones que tenemos más o menos ahora en vuelo. Es que Caracazorne, esto es fuerte, ¿eh? Colusiones menos 20, exploradores Buchman, Barracón del Clan. Pua. Vale, y la torre nana. Vale, ok. Vamos a ver si podemos cargarnos. De... Nivel 8 para nuestro señor. Vale. Cubre más grande. Vale, sí. Vamos a meterle uno nuevo. Noblars con espada. Noblars de la suerte. Noblars engrasado. Le aumenta la velocidad. Noblars sigilosos. Hombre, oh, desplieguen vanguardia para este señor precisamente. Bendecidos por las fauces, no. Campamentos. Vale. No. no. No, no, no, Vale, pues vamos a meterle aquí el, el cubre tripo más grande y vamos a meterle más formadura, Eso es. Vale. Con esto. Vale, ya sabemos que no vamos a construir. Vamos a hacer que aumente el crecimiento. Salta notificación. Puesto avanzado, disponible. Uh, uh, uh. ¿dónde? ¿Y aquí por qué? Coordinación bélica. Para reclutar unas unidades de tu aliado. Wow. Literalmente esto es muy nuevo. 3.000 de oro. Construye un puesto avanzado en este asentamiento. Así puedes reclutar las unidades. Enumeradas de tu aliado usando lealtad Y proporcionarás unidades adicionales A la guarnición del asentamiento Dios eh, Pues la verdad es que no Puesto avanzado disponible Wow O sea, es una mecánica súper interesante Pero ahora mismo no quiero gastar mi dinero eh, Nada, fuera ¿Esta gente solo tiene este asentamiento? Sí, vale, pues nada, continuamos. Mm, finalizamos turno, sí. A ver qué avances y qué movimientos hay. Miedo me da los scavens, tú. Vale, vale, acceso militar. Mm, mm, mm. Vamos a quitar los pagos, vamos a meter la alianza defensiva y. Equilibrar oferta. 895. Perfecto. Vale. Proponer oferta. Venga, aceptado. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Nos gastamos la pasta. Aquí la carne para entrar a matar. Porque no se escapa esta gente. Libramos batalla. Sin duda no os vais a marchar. Pero vamos. Acabamos con las ratas en el capítulo de hoy. Y las metimos a la hoguera. Vamos. Hoy toca barbacoa, chicos. Hay carne de rata en el menú. Además se estrena nuestro Déspota ogro en, en batalla, eh. La verdad, tiene, tiene buen ejército. En comparación a lo que tiene su enemigo, tiene buen ejército. ¿Qué tal va este? Uy, no se ve. Ah, bueno, no vemos las estadísticas, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Lo que se pueda. Vale, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. A ver. Vamos a ir de cara, porque no hay otras, porque es una batalla en el paso subterráneo. Y vamos a cargar con los noblars a ver para a ver si podemos aguantar la carga y y oh, focus a su señor pero vamos y el resto huyen como ratas y nunca mejor dicho nada nos van a aguantar la carga o sea ni de milagro con la potencia que hay y la carne que hemos tomado las tropas enemigas son cuantiosas y diversas Lol, ¿por si dominas oh. sus puntos fuertes y débiles podrás enfrentarte a él? Dios, esto con los gráficos subidos tiene que ser una maravilla Así está un poquito poligonal todo, pero bueno, es lo que hay Uy, oh, esto es agua cayendo, tío Es una lástima que no lo podamos disfrutar Tanto como deberíamos Vale, vamos a meter todo esto un poquito más ancho Vale, así como por detrás, perfecto Y esto, aquí estamos Pero todo encima, eso es, maravilloso, vale esto en el uno, esto aquí y esto aquí, perfecto. Iniciamos batalla y todo para adelante. Podemos usar ¿Vale? colinas, valles y las extrañas formaciones de este lugar para obtener ventaja, comandante. Uh, ¿por las tropas en el terreno. Uh, los noblars, que lentitos que van. Uy, ¿Qué era eso? Hay como truenos por ahí sonando. Vale, ¿podemos? Van súper litos los noblars. ¿Cómo se notan los, la, la carne de los ogros, eh? Ah, pues que lleguen los noblars después y ya está. Venga, a ver, ese es déspota. Buah, con martillo y, y espada tú. Vale. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Que se acerque un poquito. Venga, un poquito más rápido, gente. ¡Oh! Que nos disparan, que nos disparan. Vale, vale. Vale, de hecho vamos a seguir. Vale, ¿llegas? Perfecto, sí que llegas. ah, no, ni de milagro pueden con nosotros. Vale, vale, es buena carga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga. Ah, que se note que queremos carne, chicos. Vale, eso es. Nada, ni de milagro aguantan, tío. Ya llegan los noblas. Ahí <risa> va a pinchar. Dale, chicos. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Odio que haya que estar atentos al... Ojo, ojo. ¿Vale? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Podemos meterlo aquí vale, vale, esto es a todos Pero es solo enemigos no, que no se escape. Venga. Este señor no se va a escapar de aquí. Pero decidido. Venga. Se masacra y cuando acabemos con él cerramos batalla. Perfecto. Bueno. Si podemos rascar unos cuantos más. No vamos a decir que no De hecho, el uno aquí A ver, ¿podemos? Dos, tres Eso es, venga, venga, venga, venga, venga. Rapidito Venga Vale, maravilloso Fin de batalla Un mero trámite O sea, hay que apretarse los cinturones Y ir para adelante decididos Y ya está Chocamos contra lo que haga falta. Maravilloso, maravilloso. Cero perdidas, ¿eh? Ni nos han pinchado. Es que eso, ya solo con la primera carga Pasa por encima y, y, y ya luego vas rematando los restos de lo que queda, vale. Maravilloso, maravilloso. Ahora, nada. Hay que volver hacia el sur a ver si podemos asediar esa, esas ciudades, Caven. Que mide me da un poquito por la guarnición y tal, pero bueno. O sea, la guarnición que puedan tener ellos, me refiero. Pero nada. No debería preocuparnos A ver si lo podemos hacer dos tandas. A ver si podemos pillar el ejército y luego enganchar su, a su guarnición. Eso no me parece mala idea tampoco. Pero vamos, debemos hacernos con la ruta esta para aumentar el comercio. ¡Puf! Rapidito Vale Vale, vale, vale, vale, vale Y a ver si en el futuro podemos hacer alguna anexión de algún clan De algún clan ogro Pero de momento tenemos muchos pactos de no agresión firmados Alianzas uh, Cuidado ahí ¿eh? es Espero, espero no bloquear en el futuro los los, o sea, las, las confederaciones y demás Para anexionarnos para anexionarnos clanes La idea es liderar el valle Eso está claro, ¿no? Pero cuidado De momento, hay que quitarse a los escaben del medio Sí, a los escaben Y luego también a los enanos Esos van a ser nuestros dos frentes Diente de oro A ver si podemos acabar con los garrotes cruzados De una vez por todas y ya cuando tengamos eso... Vale, maravilloso. Carne queremos. Tesoro es muy poco. Bajar no ha habido. Así que... Pa'lante. Se lo tenía que haber pensado. Vale. ¿Podemos plantar campamentos allá donde queramos? Esa es otra buena pregunta. Vale, perfecto. Muerto en combate. Resistencia al fuego, vale. Gema mata dragones. Contratos disponibles. Vale, a ver qué nos van a pedir. Santa Rita, Rita. Piel deseable. Ocupa yo. Dios, está lejísimos. Torre chatarra contra orcos. Bueno, puede ser un futuro asedio. Caracazor. Captura y ocupa aceptar. Este es el que tenemos ya. Vale, nos vamos a quedar este. Sí, sí, nos vamos a quedar este. Eh, vale, hordas voraces, tres turnos le quedan. Oh, madre mía, qué pesadilla de gente. Vale, vamos a atacar esto. Lo vamos a simular, eh. Lo vamos a simular, porque, no, o sea, no tiene sentido ya continuar luchando esto. Autoresolución, eh, bajas, bajas, ¿no? Venga ahí, dale con el mazo, eso es. ¡Dios! ¡Si sí hemos tenido bajas! What? Lo teníamos que haber jugado, ¿no? Pero... Dios mío... 3.000... Vale... Pero por fin hemos conseguido liberarnos de esta gente... Vale... Vale, vamos a ponernos este de armadura de liderazgo... Perfecto... ¿Tenemos otro sobrenombre desbloqueado? No... Vale, este es nuestro señor cazador. Vale, con el momento le vamos a meter este. Pero es que el resto, rango 40. Gana una batalla contra peces verdes. Pierdo una batalla pero sobrevive. Eh, la verdad es que no tengo, no tengo planes de morir. O, o de perder batallas, así que... Auxiliares, tesoro noblar. Uh, le podemos meter... Vale, perfecto. Y habilidades tenemos un punto de habilidad, vale, vamos a meter un 8% de perforación, es una pasada, vale De penetración, perfecto, y ahora vamos Uy. Uy. no son estas gentes de aquí, vale, perfecto Pues vamos a por ellos Podemos ayudar a los boca en Llamas. ...que en los cielos o los ogros... Vale, yo creo que es un buen planteamiento... ...pero vamos a revisar primero esta zona sur... Vale, ¿nos podemos movilizar hacia la este siniestra? Sí... Es Llegamos, ¿no? Es sobra... Vale, perfecto... Ahora bien, subimos de nivel... ...fuerza imparable, velocidad y bonificación de carga... Firmamos... ¿Sobrenombre tenemos? No, no... Vale... Vale, de momento se queda como está. Objetos mágicos, ¿le podemos meter alguna otra cosa? Poción de resistencia. No. Bueno, lleva la gema, mata a dragones. Así que no sé yo hasta qué punto... Ah, bueno, le podemos poner ambas. Oye, pues perfecto. Vale, maravilloso. Me gusta mucho la página de, de equipos, ¿eh? Vale, ¿qué más? No tenemos nada reseñable que reclutar. Oh, vamos a coger de ojos con puño. Vale, un par para poder defendernos aquí, eh Bastante bien, además oh, oh, oh, Aquí, para defendernos mm, Por el momento no Vale Y no tenemos nada más Aquí Picoser, en Picoseren hemos llegado No aún oh, no, le falta un turno Vale, y en el campamento No se puede movilizar esto lo dicho no podemos movernos vale vale pues entonces lo vamos a dejar aparcado y vamos a seguir haciendo crecimiento vamos ahora a atacar aquí declaramos la guerra seguro no parece una amenaza real para ti vale nada pero tenemos tratados y tenemos que ir a por ellos sin duda tenemos que ir a por ellos. Vale, pues vamos a declarar la guerra. Y vamos a ir a estudiar su capital. Así que... El enemigo muerto en un combate. Vale. A ver, aquí. Ok, luchamos contra esto. Tenemos... Uf, la guarnición está súper mal. Pero recemos por poder apoyar a nuestros aliados y quitarnos un ejército enano bastante fuerte encima así que esto lo veremos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que más a estar los otros en de la descripción, que comentamos un poquito de todo también recordad seguidnos en Twitch, abrimos directo de vez en cuando, jugando a jueguitos y charlando un rato con vosotros, que siempre está bien que nos tengáis localizados y por último, suscribíos a la Taberna Roca Negra. Recordad, estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias por vuestro apoyo. Así que nada, eso es sí todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.